Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido una vez más al canal de todos nosotros, el canal de AminOffice. Hoy te vengo a mostrar algo muy especial y es acerca de la ionización de la sangre para regenerar y restablecer el campo magnético de las células y así lograr un balanceo y un equilibrio en nuestra salud. Y bueno, además está decir que esto generará una longevidad en nuestra vida. Así que bueno, hoy te vengo a mostrar la construcción de los anillos mágicos de la eternidad Que es un invento de un chino o un japonés Ahora lo vamos a buscar para ver un poquito Y bueno, te quiero mostrar cómo lo puedes hacer de manera casera con elementos que hay en tu casa Te voy a mostrar cuáles son los materiales que necesitas para construirlo. Primero que nada vamos a necesitar las herramientas, ellas son una pinza, un alicate y de dónde vamos a sacar los imanes, pues en este caso yo te traje esto para que lo puedas ver, estos se llaman pick up, son los láser que se encuentran en las compacteras viejas de las computadoras, ¿Mm? como verás, ahí le saqué una arandela. La arandela se le queda pegada, ¿por qué? Porque esto tiene dos imanes, imanes de neodimio y son muy pequeñitos. Para poder liberar estos imanes, tenemos que liberar esta chapa, la podemos romper, total, no pasa nada. La doblamos ahí, la doblamos por acá, a ver, a ver, a ver, vamos a usar... Las herramientas. Ahí está. Uno por acá, uno por allá. Vamos a descubrir y vamos a ver dónde están los famosos imanes de neodimio. Ahí está. Bueno. Si nosotros vemos el interior, vamos a notar que tiene. Por un lado, esto, que se mueve para arriba y para abajo, que tiene como unos bracitos, unos alambres. Bueno. Esto es una lupa que es por donde sale el haz del láser, esto se lo vamos a retirar así con la mano rompiéndolo y lo vamos a guardar porque la lupita que esto tiene en su interior nos va a servir para otro experimento que les voy a mostrar al final del video. lo vamos a dejar por acá, que no tiene nada que ver con la salud, digamos, es un experimento, se trata de un amplificador para poder hacer fotografías de, por ejemplo, la cabeza de una hormiga y poder fotografiarlo con nuestro celular. Pero ahora vamos a concentrarnos en esto. Como verán, los imanes de neodimio son este, que es un bloquecito, a ver si con un zoom podemos verlo mejor. Ahí lo tenemos y el otro bloquecito es este, son dos bloquecitos, estos bloquecitos los vamos a retirar a través de una herramienta, Vamos, está como están pegados vamos a tratar de palanquear sin romper, por un lado vamos a tratar de palanquear a ver si podemos sin romper el imán y sin romper el alicate, a ver si se deja, no, vamos a usar esta más grande, vamos a agarrarlo por acá, de esta manera, tenga mucho cuidado que los imanes de neodimio son blanditos, así que se rompen fácilmente, ahí está, ahí le hice una palanquita y salió, no se rompió, no, enterito Ahí está. Ahí está Quedó pegado Vamos a dejarlo por acá Y vamos con el siguiente Vamos a palanquear Ahí está Con una ligera palanca Salen los imanes Y ya bueno, esto ya no nos sirve más aunque, bueno, le queda, este es el lector. Esto es una célula eh, que lee. Acá dentro hay unos espejitos puestos en 45 grados. A ver si se pueden ver. Es ese color medio violeta que se logra ver por ahí. bueno. Y de costado, acá donde tiene esas patitas, a ver, ¿se ve? Acá donde tengo el dedo, esas patitas doradas, son las patitas del láser. El láser emite de costado, rebota en un vidrio que está en 45 grados y ese haz sube. Pasa por la lupa, pega en el compact, regresa y este hace la lectura de los datos, como decíamos. Pero bueno, por ahora esto ya no nos sirve más. Nosotros tenemos ahora dos imanes de neodimio y vamos a necesitar cuatro. Por eso traje otro más, pero por ahora vamos a armar uno. ...para ver cómo es la construcción de uno. ¿De qué se trata esto? Eh, esto se trata de hacer un anillo... ...que ionice la sangre... ...o sea, que a la sangre le meta un componente iónico... ...que es de la polaridad negativa, o sea, que es de la éter. Esta ionización lo que hace es, por un lado, introducir oxígeno... ...que es lo que haría el componente también electromagnético... ...y por otro lado corrige los campos magnéticos de la célula. Cuando las células de nuestra sangre, el campo magnético se desfasa, por ejemplo tenemos el campo magnético que está en esta, en esta, de esta manera, por ejemplo la célula se le corre. Lo que hace el imán es volver a enderezarlo y que los nortes estén en los nortes magnéticos y que los sures estén en los sures magnéticos. Cuando la célula se desequilibra y estos ejes se tuercen, es que nosotros empezamos a contraer enfermedades. Ahora lo que vamos a ver es dónde está el norte y el sur de cada imán. En la mano derecha, nosotros vamos a tener que ubicar para arriba, digamos mirando para arriba, el norte de un imán, en el dedo meñique. Y en la parte de abajo tendrá que estar el sur del imán. Así que lo que vamos a poner es un imán acá, en un anillo, en una forma de anillo, sería un imán acá, donde vamos a tener que tener el sur de este lado, el norte del lado de adentro, luego en el de arriba vamos a tener contra la piel el sur y para arriba el norte. De esta manera, de esta manera norte con sur van a estar en modo atracción generando una corriente iónica por adentro del cuerpo, esto nos va a repercutir en el hueso que le va a dar como una coordenada al alma, al tuétano, dándonos equilibrio, luego va a ionizar la sangre, dándonos vitalidad y salud y también va a enderezar los ejes magnéticos de cada célula, haciendo que nuestra salud se solidifique, se consolide, o sea que se equilibre. Lo primero que vamos a tratar de chequear es con una brújula o una brújula magnética de qué lado se encuentran en nuestros imanes las polaridades. Eh, bueno, acá en lo que estamos viendo en la brújula, estamos viendo que el norte se encuentra de este lado y que el sur está de este lado. Ahora está un poco borroso, ahí está, bueno. Entonces nosotros vamos a acercar nuestros imanes de esta manera y vemos que hace la brújula. Bien, ahí yo se lo acerco y no se corrió, quiere decir que acá está el norte. Vamos a hacerle una pintita con el marcador para que sepamos que ahí está el norte. Entonces ahora yo lo doy vuelta, y ahora se tendría que dar vuelta la brújula. A ver, a ver de este lado. Bueno, como verán, hace cualquier cosa. Entonces, como esta, estas brújulas de, solo sirven para medir el campo magnético del planeta, vamos a resolver de una manera más práctica. Vamos a agarrar los dos imanes y vamos a sujetarlos con un, un hilo de coser. Vamos a agarrar un hilo. Bueno, en este caso yo sé que para allá está el norte, y que para allá está el sur, entonces vamos a ver de qué manera se acomodan los imanes de manera natural, vamos a abrirlos, vamos a poner el hilo acá, y vamos a pegarlo directamente con el mismo imán, ahí está, entonces de esta manera nos queda el hilito agarrado a los imanes, ahora yo lo voy a dejar colgando, y supuestamente, si lo que hicimos está bien, esto va a tener que apuntar al norte, o sea, para allá. Vamos a dejarlo colgando y vamos a ver qué hace el imán. Bien, acá está el norte, o sea que hicimos bien las cosas. Y vos pensarás, ¿pero por qué el norte del imán apunta al norte del planeta si supuestamente norte con norte se tendrían que repelir? La cuestión es la siguiente, el norte geográfico del planeta es el sur magnético, entonces es por eso que el sur magnético atrae al norte magnético de Mimán. Así que bueno, ya con esa prueba fue suficiente para saber dónde estaba. Es más, vos fijate que si yo lo doy vuelta, lo pongo mirando para el otro lado y lo suelto, se va a dar vuelta solito se da vuelta, si lo dejamos quieto, pam, ahí está el norte, y es la parte que habíamos pintado, entonces ya tenemos las polaridades, le sacamos el hilo, y vamos a pasar a confeccionar el anillo para la mano derecha, como dijimos, el norte mirando para arriba, en cambio en la mano izquierda tiene que ser al revés, el norte tiene que estar mirando para abajo. Vamos a agarrar una cinta, como esta, una cinta de papel, y vamos a hacernos el anillo de cinta con la pegatina mirando para arriba. De esta manera, nosotros ya podemos pegar uno de los dos imanes con el norte mirando para arriba. Ahí está. Ahí lo tenemos pegadito. Entonces, vamos a agarrar más y cortamos. Entonces nos vamos a poner el norte mirando para arriba. Vamos a darle la vueltita. Ahí. Vamos a hacer que se pegue. Ahí está. Muy bien. vamos a darle otra vuelta y ahí ya al imán lo tapamos muy bien ahí ya tenemos el norte mirando para arriba de nuestro imán y ahora lo que vamos a hacer es poner el otro con el norte contra el dedo ¿Mm? de esta manera ya los dos imanes quedan en modo atracción y ahora vamos a cerrar pero con la pegatina para adentro, cerramos de esta manera. Una vez que confeccionamos nuestro primer anillo, si tocamos, acá está uno de los dos imanes y el otro está acá abajo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a sacarnos el anillo y vamos a ponerle la palabra la letra N, N, con esto ya sabemos que este es el que va en la mano derecha mirando para arriba. Ya tengo mi primer anillo mágico de la eternidad, que me va a curar de todo, ¿Mm? ahí no me quedaron muy bien, ¿Mm? uno me quedó acá y el otro me quedó un poco corrido, o sea este está bien arriba. Pero este me quedó, uy, un poquito corrido para acá. Habría que ponerlo ahí al medio. Pero bueno, ustedes, ¿entienden? os pues verás ahí, de hacerlo lo más perfecto posible. Entonces, con el otro imán, haríamos lo mismo. Vamos a desarmar otro pickup otro láser. Le vamos a sacar esto, que dijimos que esto ya no servía. Y lo vamos a guardar para hacer nuestro experimento de la lupa... Que amplifica y le saca foto a la cabeza de las hormigas. Lo vamos a dejar acá. Y vamos, esto se lo arrancamos, no sirve para nada. Y vamos a comprobar que también están los dos imanes. Por un lado hay uno acá. Vamos a tratar de sacarlo. Vamos a correr esto. Se podrá. Ahí está. Doblamos ahí. Y ahora le hacemos una palanquita. Este, fíjense que este es más finito que el otro. Este imán es más finito. No es tan grueso como el otro. Así que va a haber que tener más cuidado. Ahí está. Pim. Muy bien. Lo dejamos acá. Y vamos con el otro. Vamos a doblar nuevamente esta chapa. Ahí está. Y ahora vamos a intentar sacar el imán. Ahí está. Muy bien. Salieron los dos imanes. Entonces ahora para no repetir lo mismo que habíamos hecho Lo que vamos a hacer es, según nuestro imán Vamos a ver de qué lado se queda esto Listo Nosotros ya sabemos entonces que acá Tenemos el norte Vamos a pintarle con el marcador ¿Mm? Entonces lo sacamos Lo dejamos ahí Y vamos con el otro Listo con esto ya sabemos de qué lado está el norte. Lo pintamos. Y lo sacamos. Entonces ya tenemos nuestros dos próximos imanes. Que van a ser para el dedo dominique. Esto es el norte. Este norte va a tener que ir mirando para abajo, como dijimos. Así. Y la parte del norte va a tener que ir mirando de esta manera, ahí está, se quedará, sí, ahí se quedó, a ver, a ver, a ver, pim, ya, podemos ver que hay una atracción, porque los imanes se quedan pegados sin que yo les haga nada, entonces, esto sería todo para la construcción de los anillos mágicos para la eternidad. Ahora vamos a pasar al experimento número 2, pasando al experimento vamos a agarrar eh, la lupa esta que nos quedó del láser y lo que tenemos que hacer es primero la vamos a limpiar, vamos a agarrar una servilleta de papel, la vamos a doblar en 4, en 8 y de esta manera vamos a generar una puntita. Ahí está. Con esta puntita, se la metemos por el lado de abajo y damos unas vueltitas. Porque esto al estar tirado, estaba sucio. Ahora lo limpiamos del lado de arriba. Hacemos una fuerza. Muy bien. Y ya nos queda limpita la lupa. Ahora nuevamente con la pinza de punto, de punta chata. Vamos a agarrar la lupa de costado, sin hacer mucha fuerza. Y vamos a palanquear a ver si sale. Aunque mejor sería con algo que tenga un filo. Vamos a usar el alicate. Ahí está, para que agarre bien. Muy bien, salió perfectamente. Entonces, ahora... Lo que vamos a hacer con esta lupa es pegársela al celular justo donde tiene la cámara. A ver si Daniela nos permite el celular. Muchas gracias. Vamos a usar el celular de Daniela para ver cómo podemos hacer esto. Acá tenemos la parte de la cámara. Vamos a limpiarle también un poquito acá para que quede limpito. Muy bien, ahí está. Ahora con un pegamento de estos del tipo cola, vamos a pasarle en los bordes, solamente en los bordes, un poquito, y otro poquito en el otro borde, ahí, está. lo único que queremos es que quede fija. Y vamos a pasar a pegar justo en el medio de la cámara, tenemos que dejar nuestra lupa. Muy bien, ahí está. Presionamos con los dedos un poco y la centramos, que quede en el centro, muy bien, ahí quedó en el centro. Como lo ven, ahora vamos a ver si esto realmente funciona. Vamos a buscar la cámara, acá tenemos la cámara, bien, y vamos a dar la vuelta, ahí está, bien, no se ve nada, porque justamente está la lupa, pero ahora yo le voy a acercar mi dedo y vamos a ver si podemos ver la piel, a ver si se ve la piel. Tiene que estar muy, muy cerquita de la lupa para que esto se vea. A ver, vamos con el hilo. Acá tenemos un hilo. Vamos a ver si podemos ver el hilo. Le tiene que dar la luz. Ahí vemos la textura del papel y buscamos el hilo, a ver si lo podemos encontrar el hilo, ¿dónde está el hilo?, ahí está el hilo, muy bien, ahí podemos ver el hilo y sacarle una foto, de esta manera nosotros podemos sacarle fotos a cosas muy pequeñitas. Como la cabeza de una hormiga y esas cosas. Que ahora, bueno, no tengo ninguna hormiga, por lo tanto no lo vamos a poder hacer. Pero ya podemos ver que funciona Nuestra, nuestro microscopio electrónico para sacar fotos y videos. Bueno, ojalá te haya gustado este video. Es un cortito, pero conciso. Así que bueno, te espero en el próximo video. Te dejo un abrazo y nos vemos. Chao. Gracias.